Se ha notado un poco en nuestra actividad, en nuestra manera de ser, se ha notado un poquito más, sí, se ha notado eh, que estamos más cerquitos y se ha notado nuestro ayuno, pues, ¿ah? Se ha notado nuestro ayuno, eso es importante, que hemos ido dejando, ayunando de esas imperfecciones, ayunando de esas cosas que no son las mejores, y eso es la maravilla del Señor. Que nos ayuda durante este tiempo. Y veamos a ¿ah? qué palabra nos da hoy día. Estamos viendo Romanos, Romanos 12, 10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a la honra, prefiriéndose los unos a los otros. Palabra de Dios. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Amor fraterno, hermanitos queridos. Amarnos, no solo al que me ama, no solo al que me cae bien, sino que amar a todos. Con ese amor fraterno, son diferentes amores. Yo amo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amigos. Yo los amo. Igual no, es un amor diferente. Igual el amor Va también al enemigo, a la persona que no me hace bien, a la persona que no me ha dado todo. Vamos a darle esa luz, le vamos a dar esa paz. Que no conoce, no conoce al Señor, hermano querido, no lo conoce. Se olvidó de él, por eso está así, por eso actúa así. Y ahí está el Señor que espera que tú lo hagas cambiar. No tanto con palabras, sino que con acciones. Eso es, hermanos queridos, lo maravilloso que es este camino del Señor, que nos va ayudando a que nosotros ayudemos a otros. Y así se forma esa cadena, esa cadena del amor fraterno. Y que ayuno hoy día, <ríe> estojita, estojita, el ayuno de las depresiones. Estoy deprimida, no y ando así, pobrecita, y, y, y la, no, hermana querido, depresiones, es que no tengo esperanza, me desespero, me deprimo porque no veo nada, nada, veo todo hacia abajo, ¿y qué nos dice el Señor? Ayunemos de depresiones, porque Jesús me ayuda con su ejemplo, él todo lo que pasó y salió adelante, Siguió siempre adelante, partiendo con Hepzemaní. Partiendo con Hepzemaní, el Señor dijo, no se haga mi voluntad. Ahí estaba depresivo porque veía todo lo que... Le... Y no quería seguir. Pero hace ese cambio, Señor. Porque pensó en ti, porque pensó en mí. Y nos dijo, hágase tu voluntad, tu voluntad, Señor. Y no la mía, no la mía, sino que la tuya. Y ahí se levantó fuera la depresión porque empezó a hacer la voluntad de Dios. Así que nosotros hoy día le decimos, Señor, fuera la depresión, fuera esa no esperanza, porque la depresión es eso, hermano querido, no esperanza, ver todo negro. Y yo veo todo con luz porque creo en ti y en tu resurrección. Dios. está aquí yo puedo sentir está aquí. Dios está aquí. Yo puedo sentir su gran